Desde la versión Creative Cloud 2013 se puede colocar varias imágenes al mismo tiempo. Te vas a archivo y vas a activar el atajo de teclado colocar. Vamos a encontrar las imágenes y con clic y arrastrar las vamos a seleccionar, vamos a dar clic en colocar. Voy a hacer aquí un pequeño zoom para explicarte lo siguiente. Que con las flechas derecha, flecha izquierda, flecha hacia arriba, flecha hacia abajo puedes navegar sobre las imágenes. Digamos que no te gusta esta imagen que está aquí, si presionas la tecla de escapar automáticamente vas a borrar esa imagen. Para colocarlas tienes dos formas, la primera es dando un clic y la otra es con clic y arrastrar. Si conocías este atajo de teclado, suscríbete a este tu canal, déjanos tu comentario y te espero en el siguiente video.